Dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, PRM, y del Partido Reformista Social Cristiano manifestaron su posición ante la aprobación del proyecto de primarias abiertas y una ley de partidos en el país. Y nosotros no cesaremos luchar hasta que obliguemos a las fuerzas que han detutanado la economía de la República Dominicana a que se presente un proceso electoral diáfano, limpio y transparente el apellido que se lo pongan como quiera, pero aquí, este país no resiste un fraude electoral. Óigalo bien, sencillamente ya no hay más espacio para nosotros resistir un proceso electoral mafioso como este. ha hecho. En tanto que Miguel Ángel Díaz Alejo, del Bloque del Partido Reformista, plantea la propuesta de primarias abiertas y simultáneas con previa supervisión de la Junta Central Electoral. De manera pública se ha planteado de que esto es un atentado a la libertad de los partidos y que deben ser eh, los estatutos de cada partido político los que establezcan la metodología y el sistema de elección de sus autoridades, lógicamente, sometido a la supervisión de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral. Pero lo que se está tratando es de imponer un sistema que a todas luces eh, obedece a los intereses del partido de gobierno que controla la mayoría de los poderes del Estado. Y eh, en esa dirección un asunto de primaria es abierta eh, ahí, y de manera simultánea implica que eso va a estar intervenido por la Junta Central Electoral, lo que es una grosera intervención en los asuntos internos de los partidos. Se espera que en el transcurso las principales organizaciones políticas de este país puedan lograr un verdadero consenso en beneficio del fortalecimiento de las principales organizaciones. Para NTN, reportó Joanny Paulino.